¿Cómo estáis todos? Aquí estamos una vez más, tribu, en estos jueves de directo y mirar quién no se lo quiere perder. Ven aquí, anda, me, me quiere trepar por la pierna, pero bueno, está recién despertado de la siesta, no sé si me va a dejar hacer este directo como toca. ¡Gordo! Está enorme, ¿eh? Está muy grande, Coqui. En fin, bueno, pues aquí estamos, entre que tira una cosa u otra, yo voy avanzando. <ríe> ¿Cómo estáis? Hola Rafa, hola Paula, Ana, muy buenas. Bueno, pues un jueves más de directo, y este jueves lo he pensado dedicar a hablar de... Bueno, este, en realidad este el tema de hoy... Perdonad, es que estoy aquí peleándome con las, las hojas, Coquito y el boli, como se veía venir. Pero no, no, esto voy a tener que <risa> hacerlo, centrarme a pesar de todo. Bueno, la razón de... Sí, feliz meses escorpiano, me dicen muchas gracias, aunque hoy termina. Hoy es el último día, ¿no? Creo que soy el último día, si no será mañana. Eh, bueno, la razón de este directo está en que ayer recibí un email preguntando por el, el curso de Aprende a hablar con los animales que tenemos abierto para el mes de, de diciembre, que empieza el 30 de noviembre y es hasta el 22 de diciembre, que es online y en este, en este email la persona, una chica, me preguntaba, me gustaría tener más información del curso, no había visto la web del curso todavía, me dice, y me gustaría también saber un poco desde dónde, cómo lo planteas, desde dónde lo planteas. Y me pareció una pregunta interesante, porque es cierto que eh, algunos de vosotros me conocéis desde hace muchos años, y cuando digo muchos, son muchos años, <risa> más de 10 eh, casi los 20 que llevo por ahí andando, diciéndole a la gente que se puede comunicar con los animales. Eh, pero hay otros muchos que me conocéis de poquito, algunos de muy poco. De hecho, hay mucha gente uniéndose a estos directos que me conoce de muy poco y por lo tanto no se sabe la andadura y a veces tampoco entiende el, el planteamiento. Y lo cierto es que es importante cuando te apuntas a un curso de cualquier cosa, saber quién es esa persona que te está presentando, que se, se está ofreciendo a enseñarte o a iniciarte en ese mundo y cuál es la andadura que tiene detrás. Así que en este directo a mí me gustaría hablaros precisamente de en qué consiste el empezar a hablar con los animales y de hecho ya directamente le he cambiado el título. El curso por el que ella me preguntaba se llama Aprende a hablar con los animales, lleva dos años, ese formato, año y medio largo, ese formato, bueno, esto va a ser... Sin embargo, siempre, a mí siempre me ha, me ha dado la sensación que sería mucho más correcto llamarle a, aprende a aprender a escuchar a los animales. Y ya con eso os doy una pista del planteamiento que tenemos. Pero antes de entrar en eso... Voy a presentarme un poquito precisamente para esa gente que me conoce un poco. Soy comunicadora entre especies y entre especies significa pues, que en su momento de, eh, recupere la capacidad de comunicar telepáticamente con otras especies animales, pero luego y de, pero no exactamente igual también con especies vegetales e incluso minerales, porque resulta, yo lo descubrí así, que los minerales también es un tipo de vida, una conciencia muy distinta a la nuestra, obviamente pero con la que se puede comunicar obviamente no, como con tu vecino es distinto, pero sí que se puede comunicar y son comunicaciones preciosas muy profundas y de hecho hay alguna alumna mía por ahí haciendo un trabajo precioso muy enfocada solo en las comunicaciones con los minerales y haciendo un trabajo precioso Tesoros de la Tierra, por si no lo conocéis buscarla en Instagram, maravilloso eh, pues eh, llevo en esto ya comunicando, bueno, descubrí y recuperé esta capacidad hace ya cerca de 20 años, bueno, sin cerca, hace 20 o 21 años y poco a poco la vida me fue impulsando a poner esa capacidad al servicio de la gente que quería que le ayudara a comunicar con sus animales me formé porque me enteré que, que era toda una profesión en Estados Unidos y Canadá, algo que la primera vez que me pasó, que fue, algunos ya lo sabréis, eh, de manera muy accidental en un viaje por África, y lo primero que pensé es que me estaba volviendo loca, y luego poco a poco eh, me fui enterando, y gracias a una amiga, María, una amiga me ayudó un montón, eh, me enteré de que, la comunicación con animales era, no es que fuera posible, y no me estaba volviendo loca, sino que encima era una, era una profesión en Estados Unidos y Canadá desde los años 60, o sea, desde antes de que yo naciera. Eso me dio mucha paz de espíritu, y ahí empecé a informarme, y justo coincidió con que alguien de fuera venía a dar paloma, se llamaba, venía a dar un curso de comunicación aquí a España y durante tres años me estuve formando con Paloma y luego ya empecé todo un camino eh, de ir contando en España, que por aquel entonces no había nadie que, que, que lo conociera, que esto era posible abriendo camino, abriendo tal, hasta formar la Escuela Entre Especies, que tiene ya cerca más de 15 años y por la que han pasado, pues... No, no llevo la cuenta la verdad la, pero la última vez que conté hace dos años eran cerca de bueno eran más de cerca de 10.000 alumnos que han pasado ya por los cursos de entre especies porque hago cursos he hecho cursos como una loca porque desde que me enteré que los animales hablaban <ríe> me puse a contarlo contarlo contarlo y todo Siempre que he podido, ahí he metido el tema y he metido un curso y, y ahí estamos. Eh, entre especies, como sabéis, sin embargo, pues como digo, no es solo una escuela para hablar con los animales. Es, esa es la puerta, pero tal y como ellos me enseñaron, después de hablar con los animales, ellos nos van enseñando, nos van ayudando a transformar lo que necesitamos transformar y nos acercan más a la conexión con los vegetales. Y los vegetales hacen lo propio y nos acercan a la comunicación con los minerales. Existe un orden, que a mí me han enseñado ellos, y es el que seguimos en la escuela entre especies. Y en ese camino de ir recuperando la conexión sutil, la comunicación telepática con esas otras especies, pues resulta, tenemos la suerte, de que ese camino nos transforma también a nosotros. Porque la telepatía es... Un conocimiento iniciático y esto lo ha sido siempre eh, cuando se estudiaba la telepatía cuando se desarrollaba en las escuelas eh, antiguas escuelas de misterio y el así la primera que se me viene a la cabeza son el antiguo egipto pero ya antes eh, ya antes parece que la telepatía era una sabiduría que ha estado entre los hombres y después también se ha seguido trabajando y cultivando en escuelas de misterio, eh, pues eso, la telepatía era un conocimiento iniciático. Y un conocimiento iniciático significa, entre otras cosas, que es un conocimiento que te transforma. O sea, uno no aprende telepatía con otras especies y se queda tal cual está, solo que haciendo telepatía con animales. Eso no ocurre. Cuando ocurre eso es que no has llegado a realmente conectar con la, la, la esencia de la telepatía. ¿Y qué es esto de la esencia de la telepatía? Y además, ¿por qué le llamo telepatía? A la gente que, que, que se acerca por primera vez a todo esto, que se hable de telepatía a veces le chirría un poco. Incluso hace mucho que ya no, pero... Recuerdo que hubo momentos en que la gente me decía pero no le llames telepatía, pero es que es telepatía. Tele-telepatía. Patía. Tele significa, son dos raíces que vienen del griego, tele significa a lo lejos. Patía significa sentir al otro, sentir al otro a lo lejos. Esto es telepatía. Y entonces alguien estará pensando, ah, bueno, pero sentir al otro a lo lejos, eso ya lo hago yo. Así. ¿Ah, <ríe> eh, sentir al otro a lo lejos, cuando uno lo hace lo sostiene, lo cultiva, se da cuenta que te abre a una nueva manera de percibir al mundo. Primero, una nueva manera de percibirte, porque primero tienes que pasar por percibirte a ti para poder percibir al otro de esa nueva manera. Luego te lleva a una nueva manera de percibir al otro y al mismo tiempo te vas dando cuenta que empiezas a entrar en un mundo que no se mueve exactamente igual como tú, a como tú pensabas donde las cosas se crean, se gestan y, y, y se fluyen de manera distinta a cómo hasta entonces tú habías pensado. Y también te das cuenta que según vas profundizando en eso y vas entendiendo mejor cómo se mueven eh, en ese mundo las cosas, vas entendiendo mucho mejor los comportamientos de los animales, incluso sin que ellos te los expliquen si solo e ir entendiendo el mundo desde, os, desde esa otra manera de percibirlo vas entendiendo mucho más por qué los animales a veces se comportan como se comportan o eh, sí se comportan como se comportan, vamos a dejarlo ahí eh, pero además puedes hablar con ellos y ellos mismos también te pueden explicar en momentos puntuales para que dejes de Tener que, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Eh, no imaginar, pero mm, suponer el por qué se comportan como se comportan. Para suponer, pues ya sabemos todos suponer, ¿verdad? Cuando uno se inicia en la comunicación con otras especies es para dejar de suponer y siempre preguntar. Y este es uno de los enfoques que tenemos en la escuela entre especies. El otro enfoque y enfoque básico, ¿cuál es? Pues en la escuela entre especies, yo cuando empecé, yo es verdad que empecé todo esto de manera accidental. No me lo esperaba, no lo busqué, con lo cual todo viene desde ahí, desde esa manera accidental y de cómo se me han ido dando las cosas desde entonces. ¿Cómo se me han ido dando las cosas? Me refiero a cómo me han sido ofrecidas por los animales y otras especies. Rápidamente me di cuenta, cuando empezaron a hablarme, pues que la otra, los animales y otras especies son formas de vida que obviamente hasta un punto son distintas a la nuestra, pero que tenían mucho más que ver con nosotros de lo que yo hasta entonces me había permitido sospechar, o, o bueno, sospechar no lo sé, pero, pero saber y tener consciente, ¿no? Y que en general no vivimos con respecto a esa idea, sino a la idea de que, ¿qué idea? La idea de esa pirámide que nadie sabe muy bien dónde está, ¿verdad? Pero una, esa pirámide en la que nosotros somos eh, la punta de, de evolución de la pirámide y todo lo demás viene hacia abajo. Es más, sospecho que lo que sostiene esa pirámide es la Tierra. ¿Sería lo último último? ¿Sería como algo que está ahí para sostenernos porque nosotros lo valemos? No lo sé, no entiendo muy bien esa pirámide. Ya hace mucho tiempo que tampoco entra mucho en mis mis esquemas. En entre especies hemos asumido la manera de ver el mundo que tienen los animales, que es que esto es un círculo, una esfera. Una esfera en la que todos somos equidistantes al centro. O sea, que puede ser un humano, que está estupendo. Puede ser un gato, está estupendo. Puede ser una mosca, puede ser un árbol, puede ser una piedra, puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser el fuego... Da igual, todos somos parte de una misma, un mismo ecosistema, un mismo ser que sería nuestro centro, sería el principal y sería pues el planeta Tierra. Porque aquí que yo sepa, sin el planeta Tierra nadie tira para adelante, ¿no? De hecho somos tierra porque esto nuestro cuerpo es tierra sí que es cierto que ahora cada vez más sabemos que somos venimos de fuera no siempre hemos estado en la tierra y somos almas a las que la Tierra les cede este cuerpo, les cede una parte de sí misma que se forma, se convierte en este cuerpo, cada uno el suyo, <risa> y para poder tener la experiencia de estar aquí en la Tierra. Y eso pasa con humanos, pero obviamente pasa también con cada uno de los animales, todas las formas, especies de animales, Pasa con los minerales y pasa con todos los demás seres vivos. Todos los demás seres vivos son también es tipos de vida, conciencias, como la nuestra o similares a la nuestra, que no creo que estemos... Eh, creo que nos queda mucho por escuchar antes de que podamos decidir si nosotros estamos por encima, por debajo o aquel lado. Y yo mientras tanto... Eh, pues he adoptado la forma de verlo que tienen los animales que parece que estaban un poco más enterados de todo esto que yo cuando yo llegué a toda esta fiesta y lo ven, como os digo, de manera circular como que la Tierra es una esfera bueno, ahora por ahí hay quien dice que es plana yo sinceramente espero que no ¿Y por qué espero que no? <risa> bueno, porque ellos tienen sus argumentos y me podéis decir, no, pero si sí se ve. Bueno, se ve, pero sí es cierto que está retocado en las fotos que nosotros vemos. Aún así, creo que hay otras maneras de comprobarlo, pero no me voy a meter en eso ahora. Pero ¿por qué yo espero que no? Por el significado que esto tiene. Cuando nuestro, nosotros empezamos a entender que la Tierra no era plana, sino esférica, en nuestra mente algo cambió. Y en nuestra manera de percibir el mundo y las cosas, algo cambió. Una manera que si lo pensamos nos acerca mucho más a poder entender y convivir con cómo los animales nos proponen. Cuando vivimos en un mundo lineal, parece que todo tiene una. hay un antes, hay un después, hay, hay una distancia que nos separa, ¿verdad? Es, es casi matemática o geometría, llámalo X. Eh, y, nuestro, y eso hace que nuestra mente también funcione así, que nuestra percepción, perdón, también funcione así. Nuestra mente funciona así. Sin embargo, los animales nos proponen funcionar desde otro lado. Nos proponen funcionar más desde el corazón, tomando el corazón, el sentir, esa percepción desde el sentir como el centro. Y el sentir es holístico. En el sentir no hay un antes y un después. En el sentir lo que hay es presente. Y en ese presente es todo a la vez. Es todo a la vez. Y la mente ahí dice, ¿qué? Y peta. ¿Por qué? Pues porque ella, es que es, no es su mundo, no es el corazón. Su mundo es, su mundo es el mental. Y el mundo del corazón es del corazón. Y por eso la mente ahí como que empieza a sospechar, desconfía y dice... No, volvamos a la línea recta, ¿no? Bueno, yo llevo ya varios años hablando con los animales y poco a poco empapándome de esa percepción que ellos tienen del mundo más holística y, sinceramente, esos cambios de los que, hablaba, de los que os hablaba, esos cambios que digo que ocurren cuando uno se inicia en la comunicación telepática y empieza a profundizar, en ella, esas transformaciones internas que se acaban manifestando en lo externo son, eh, bueno, podría resumir diciendo son para mejor, pero os quedaríais un poco igual se, te llevan a un conocimiento más profundo no solo de ti mismo, sino del mundo que te rodea y también te explica muchas cosas te explica a muchos niveles, también más que explicar te diría, te lleva a la comprensión de muchas cosas. Y es más, te da... ¡Ay! ¿Cómo digo esto? <risa> te... Nos pone delante una puerta de salida a ese mundo... Una puerta de salida a, ese, a esa escafandra de pensamientos que todos llevamos encima y que a veces no nos deja ver lo que tenemos alrededor. Eh, los que sabéis con más detalle de mi historia, sabéis que incluso antes de ese viaje en el que hablé con el león y la ballena, tuve un, un momento bastante complicado en mi vida en el que, bueno, me encontré muy, muy... Eh, muy, muy obsesionada con mis pensamientos, no podía salir de ellos, no, tampoco me planteaba ni siquiera salir de ellos, estaba todo el rato en ellos hasta el punto que me encontré un buen día hablando y gesticulando sola por la calle y que en ese momento fue cuando de repente me di cuenta, miré a ver si quién me había visto y que nadie a mi alrededor se había dado cuenta porque estaban igual que yo, solo que en voz baja y ahí es donde tuve esa visión de la escafandra, como si todos vamos con una, metidos en nuestros pensamientos y el estar en nuestros pensamientos no nos deja habitar el presente, no nos deja darnos cuenta de todo lo que tenemos a nuestro lado. ¿Cuántas veces, a veces en tu propia casa, has ido del ordenador a la cocina y no sabes dónde has dejado el bolígrafo que llevabas en la mano cuando saliste de la zona del ordenador? ¿Por qué? Porque estabas en tu historia, en tu movida, en, en tu movida que puede ser... ¿Qué estará haciendo el gato? ¿No? ¿O qué estará haciendo el niño? ¿O dónde se habrá metido fulano? ¿Qué tal? ¿O cómo me han hecho esto? A mí, ¿no? Lo que sea. Pero nuestros pensamientos que no nos dejan estar presentes y realmente percibir a nuestro alrededor y darnos cuenta que cuando estamos presentes todo cambia. La telepatía, muchos, cuando nos acercamos a la telepatía con animales, bueno, no fue mi caso, ya os cuento, eh, pero porque yo no, yo no tuve que decidir acercarme, se acercó ella a mí y doy gracias todos los días de mi vida por eso pero mucha de la gente que yo, de mis alumnos, de la gente que se acerca a los cursos y a la escuela entre especies eh, quiere hablar principalmente con los animales de vez en cuando recibo a alguien que quiere hablar más con las plantas incluso a alguien que quiere hablar más con los minerales eh, pero principalmente es gente que quiere hablar con los animales y en lo que está pensando es en poder decirle, bueno, la mayoría en poder ayudar a los animales y salvarlos a todos, eh, saber qué les pasa, saber decirles que, que hagan esto o lo otro o explicarles tal otra historia y bueno, ayudar a nivel... Eh, físico, a nivel emocional o de alguna, de alguna manera a los animales. La mayoría de la gente viene por ahí. Otros también es para tener una relación más cercana con su animal. Pero a veces no se lo han planteado muy bien cómo y se plantean que, bueno, que le quieren mucho, que quieren que esa cercanía y esa conexión que sienten, les, ellos ya están sintiendo que hay una comunicación ahí y cuando ya saben que existe la comunicación telepática con animales, lo que quieren es ponerle palabras. Y ahí llega Mariby y les dice, las palabras son lo de menos, ya lo verás. Las palabras, la información, eh, nos interesa mucho cuando empezamos con la telepatía, pero luego nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta poco a poco que hay cosas mucho más interesantes en la telepatía, mucho más profundas, que nos llevan a maneras mucho más profundas de comprensión de lo que puede ser lo que puede hacer cualquier frase, cualquier palabra, cualquier libro entero canalizado o escrito telepáticamente, ¿Vale? Hay cosas, hay experiencias vividas en la telepatía que te marcan y te cambian en un instante y te pueden cambiar para siempre. Yo tengo casos de alumnos, no voy a contar los míos porque bueno, algunos contaré mío, pero Casos de alumnos que han entrado en el curso. Bueno, tengo el caso de mi hermana. En mi casa, casi a, a, a mí y a mi padre los animales nos encantan. Mi madre les, tiene, les tenía. Les tenía pánico y mi hermana pues opina que tienen pelos. Total que nunca mi hermana se había dignado a acercarse por uno de mis cursos hasta que yo ya llevaba 10 años haciéndolo y un buen día vino, y yo creo que un poco por la curiosidad, otro un poco por... no tendría nada que hacer, un día le pregunto, ya no me acuerdo por qué vino, pero sé lo mucho que me costó no ponerme yo a llorar igual que ella eh, cuando en uno de los círculos de compartir empezó a llorar como una madalena y a decirnos que qué que bonito... Y que cuánto sentía eh, haberse perdido todo ese tiempo, sin. Eh, sin eh, todo ese tiempo porque estaba viendo que se había perdido el amor tan profundo que nosotros sentíamos por nuestros animales o por los animales. Y desde entonces, desde entonces mi hermana, dice, a ver, no es como yo, <risa> no es como yo, pero tiene su gatita, ha tenido su perro. Bueno, tiene ese, acerco, ese acercamiento con los animales, comprende mucho mejor a su hijo que también adora a los animales, en fin, y poco a poco es otra persona. Sobre todo, sobre todo, y da igual la cercanía que quiera tener o no tener con los animales, les ve como el ser completo que son. Que ya es más de lo que mucha gente que convive con animales y que, y que ama a los animales puede decir. No te digo que lo dirían, pero muchos lo dirían y no es cierto. No todos somos capaces de ver así de primeras a los animales como un ser completo tanto como tú y como yo. ¿Por qué? Porque no nos lo han enseñado. Les cosificamos sin querer. Y precisamente precisamente este curso del que hablamos le aprende a hablar con los animales Aprende a escuchar a los animales y todo lo que enseñamos en la Escuela Entre Especies es para ir integrando esto. Las otras formas de vida son formas de vida de seres, los animales, las plantas, las minerales, son seres tan completos como nosotros, con más conciencia muy a menudo. Otra gente de la que se acerca a los cursos ya ha empezado a escuchar de la comunicación, ha leído por aquí, por allá, y sobre todo, desde hace unos años, y me temo que fui de las que inició todo esto, eh, ya se habla mucho de los animales como maestros, porque realmente podemos aprender muchísimo de ellos, y no hace falta hablar telepáticamente con ellos. Pero han leído, pues a lo mejor, pues yo qué sé, comunicaciones y comunicaciones con lo, de los de gente hablando con los animales como si fueran un gran maestro y entonces se acercan y no, digo como si fueran y, y ahora explico esto pero y se acercan un poco con esa idea de todo lo que me digan los animales es como si un maestro ascendido bajara a decirme pum pum pum y de hecho o se vienen un poco con la idea de que sus animales van a ser ya no te digo un guía, sino un gurú, alguien a preguntarle por dónde tirar, alguien a quien decirle, bueno, pues en entre especies nuestra visión es un poco distinta. Yo tengo, tengo claro que ser el maestro de alguien es imposible, es imposible a no ser que ese alguien tenga su maestro interno despierto. Y esto lo he aprendido con los animales. Y fue mi perro el que me fue guiando con todo esto. No solo yo aprendiendo de ella, de él, y de bueno, y luego mi, y mi gata y los otros animales, pero sobre todo de él, que era mi primer guía, sino al mismo tiempo, ya al final de su vida, yo ya estaba dando cursos también. Entonces me vi en esa tesitura, ¿no? Y me di cuenta de cuando te posicionan como maestro, el, el... cuando te posicionan como maestro es que no te ven cuando alguien te pone como maestro no, no ve quién eres tú de verdad y hay cosas que se pierden en ese subir a alguien a un, a un pedestal y da igual que sea persona que sea animal cuando es persona es más fácil que pase lo que suele pasar que un buen día le quitas el pedestal y que se desmorone porque es así, quien te sube un pedestal es para luego quitártelo, y eso es así. Y todos los que en alguna vez nos han puesto en un pedestal, lo sabemos. Quien te ha puesto en un pedestal solo está esperando el momento de quitártelo. Pero bueno, hay cada uno, ¿no? eh, Con los animales, pues a lo mejor nos temamos las cosas menos desde, desde el tercer chakra y les damos más rienda suelta. ¿Pero por qué? Porque en realidad... No estamos Eso solo pasa cuando los ponemos en un pedestal y en esa distancia ponemos cosas en su boca en vez de realmente de escuchar lo que nos están diciendo. Porque cuando uno aprende de alguien de verdad y me da igual la especie, quiere decir que le transforma. Y hay cosas que te encanta aprender. Y hay cosas que escuecen un poco aprender en conocimientos iniciáticos como, son, como es la telepatía. Y los animales, pues sinceramente, los animales lo que tienen que decir lo dicen. Eso sí, lo saben decir, es cierto, muy bien, nos conocen muy bien y de hecho normalmente no son tanto de decir como de guiar para que tú mismo veas. Otra de las maneras que yo he aprendido a copiarles en estos años, hago lo mejor que puedo, ahí sigo y es la manera en la que lo enfocamos en entre especies. Bueno, aquí hay varios que he visto a varios alumnos que están en, en el curso de lenguaje cósmico, pero también los de la maestría o los del curso básico de Aprende a hablar con los animales, pueden deciros, yo nunca os voy a contar el final, <risa> no hasta que no me lo hayáis contado vosotros. Yo en todo caso, como, como profe, estaré ahí guiando para que no, no os hagáis un lío sobre vosotros mismos, y en la medida que me lo permitís, claro pero que no os hagáis un lío sobre vosotros no os quedéis enganchados en vosotros mismos mi función es que sigáis, que, no, que cuando nos engañamos a nosotros mismos si no, y ponemos palabras en, en la boca de los animales no porque como sabemos como si no, no hay manera de, de contrastarlo si yo no quiero realmente eh, pues yo soy la que te dice no, no, espérate que, que no va por ahí y guiarte un poco hasta que encuentras por dónde sí va. Esa es la manera que tengo de hacerlo y es aprendida de los animales, en especial de mi perro Gasby y de mi gata Ibis, a la, a la cual habéis visto alguna vez, pero no solo, ¿eh? de un poco de todos los animales eh, con los que he ido hablando tanto en sesiones, muchas veces en los cursos ellos mismos me van diciendo. ¿Qué decir a la persona? ¿Qué no decir a la persona? Qué, ¿Cómo guiarla? En fin, eh, qué, qué, le, bueno, ¿qué decir a la persona? Pues porque, ¿qué, qué marcarle? no ¿Por dónde tienes que seguir? De qué tienes que darte cuenta? A veces va por ahí, otras veces va por otro lado. Eh, los animales son muy prácticos, tienen los pies muy en la tierra, o sea, si alguien tiene pies en la tierra, <risa> son los animales. No te hablan como un maestro ascendido porque no lo son. Aunque sí tienen contacto con esa sabiduría del corazón que está en contacto con el ser. Y bueno, pues sí, realmente son sabios. Pueden llegar a ser muy sabios. Pero no siempre, no siempre van a sacar esa sabiduría. Y desde luego no la van a sacar de esa manera lineal que nosotros estamos esperando, muy cerebral, ¿vale? muy en plan conocimiento, que no te transforma nada. Sus métodos son... Mucho más desde el sentir, desde el hacer, desde el actuar, desde el pies en la tierra y profundamente transformadores. ¿Qué más cositas os puedo decir de cómo enfocamos en Entre Especies este curso y todo lo que se nos ponga por delante? Pues eso, precisamente, Entre Especies está pensado... Entre Especies, ya solo la palabra, yo estoy muy contenta con el, con el nombre... Eh, aunque fue un poco de chiripa, pero poco a poco cada vez he ido viendo más. Digo, Dios, esto me lo han debido chivar, porque es justo lo que yo siento. Entre especies pretende hacer tender un puente entre nuestra especie y las demás especies. Y poco a poco que ese puente vaya desapareciendo hasta que nosotros mismos sintamos que vivimos entre especies, que somos una misma, una especie más entre todas las demás especies. Esa es la finalidad de entre especies. Llevarnos a ese punto donde sabemos y podemos vivir así, y darnos cuenta que cuanto más hablamos con animales y con estas otras especies, estilos de conciencias, otras formas, estas otras formas de vida. Cuanto más profundizamos en esta manera diferente de percibir este mundo que creíamos conocer y que en cuanto empiezas con esta conexión te das cuenta que no conocemos, chicos, que os estoy diciendo, no conocemos el mundo en el que vivimos, toma ya, pues es cierto, vamos, <ríe> es absolutamente cierto. Cuando empiezas a ver que se abre esa puerta, ese mundo que creías conocer y resulta que no conoces, que se puede mover de otra manera, que donde las cosas empiezan a suceder de otra manera, cuando esto ocurre... Sí. No sé por qué os, os contaba todo esto, pero esa es, esa es la finalidad. Esa es la finalidad de entre especies, llevarnos a todos hacia ahí. ¿Y por qué? porque me mola el sitio y no quiero estar sola ahí, pues en parte, <ríe> no os voy a engañar, en parte sí, <ríe> en parte es para tener, para tener más gente con la que hablar desde ahí y, y movernos todos y compartir desde ahí, <ríe> pero no solo, sino porque la lo que los animales me han contado a mí es que conectar con esa manera de percibir conectar con ese vivir el mundo desde otro lado, desde otra manera de percepción, es parte de nuestra evolución y es ese paso que llevamos dando bastantes años y que estamos dando cada vez está más acelerado, cada vez se nota más, cada vez está más en el ambiente y es evolutivo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues tal como los animales me han explicado, es algo que está guiando la energía de la Tierra dentro de nosotros, subiendo nuestra conciencia, que estaba en tercer chakra, al cuarto chakra. Esto es lo que a lo mejor habéis oído por ahí, que se lleva tiempo diciendo y últimamente se dice muchísimo que estamos pasando a la quinta dimensión. Será la quinta dimensión. Yo lo que sé y lo tengo observado y veo que es verdad, es que ese cambio tiene que ver con un paso del tercer chakra al cuarto chakra. De llevar nuestra conciencia, nuestra manera de percibir del tercer chakra mucho más conectado con la mente, con la vista, con el hígado que es el que nutre la mente y la vista, eh, a, hacia el chakra corazón, mucho más conectado, eso sí que lo sabemos todos, con el sentir a todos los niveles. Y desde el sentir, como os digo, se abre toda una puerta, una puerta que la mente no puede percibir. A la mente le llegarán después los datos, después de haberlo vivido, pero que necesitamos vivirlo y experimentarlo para conocerlo. Y esa es la finalidad entre especies, el fin último de la escuela entre especies y el, el planteamiento base de ese curso de aprender a hablar con los animales. Que por supuesto, cuando aprendes a hablar con los animales, eh, los que me conocen saben, cuando se trata de la comunicación con animales, soy. No me gusta que nadie ponga palabras a nadie en su boca. Creo que es muy frustrante para cualquiera, para los animales también. No siempre les preguntan dos veces, como ya me explicaron a mí también en aquel, aquellos cursos en los que fui. No, su, no siempre les preguntan dos veces, por eso un comunicador, somos humanos, todo el mundo comete errores, pero tiene que estar lo suficientemente preparado para no cometer errores te puede encantar la comunicación, pero si no estás preparado, no estás preparado, prepárate, que si te preparas lo vas a conseguir, todo el que se prepara lo consigue. ¿Vale? Creo que a los animales hay que tomarlos muy en serio porque ellos nos están tomando muy en serio, se están exponiendo un montón para ayudarnos en ese cambio evolutivo y a cambio lo mejor que le podemos hacer, lo que podemos hacer es como me recuerdas a yo que está en la maestría y me consta que sabe muy bien de qué habla, ser impecables, impecables con nuestro manejo de la telepatía, sobre todo cuando lo ponemos al servicio de otras personas con sus animales, o sea, al servicio de otros animales. Cuando eres tú con tu mecanismo, hay otras cosas, ahí si te equivocas, pues es, tú, es tu historia y normalmente no afecta a nadie más que a ti. Pero no es lo mismo cuando vas a poner en palabras, en boca de un animal que no es el tuyo, cuando es otra persona o otro animal que no conoces, o incluso que lo conoces, pero que no eres tú, ¿quién te está pidiendo ayuda? ¿No? Yo siempre digo, eh, estás preparado para ser comunicador cuando eres el comunicador que a ti te gustaría encontrar para ayudarte a ti y a tus animales. Y esa es la medida que nosotros tenemos en Entre Especies. Por eso el curso de Aprende a hablar con los animales, que es un curso de iniciación, pues es eso, un curso de iniciación, que nosotros sentimos que es para que abras la puerta a todo esto, veas cómo es, te llevas las herramientas básicas, sabes cómo practicar para ir creciendo y creciendo y creciendo, eh, pero es para uso personal y es para iniciarte, para empezar, para ver, y si te gusta, que te va a gustar, <risa> que te va a gustar, y, y quieres más, entonces practicar, e incluso si quieres acelerar luego tu proceso de desarrollo, pues está la, la maestría entre especies, después del curso tenemos la posibilidad de prácticas, tenemos una comunidad de prácticas, de hecho esa comunidad dentro de poco, ya hablaré, pero va a estar reforzada incluso, la comunidad de prácticas lleva muchísimo tiempo, pero ahora la, la estamos llevando a, bueno, a un sitio aún más nuestro, donde vamos a poderle sacar aún más partido. Y esa es la idea. Pero bueno, hay maneras de seguir practicando con lo aprendido en ese curso. Y como digo, luego está el curso ya más avanzado de la maestría. Que diré, son dos años y no hay manera de reducirlo. Y... Te vienen la gente que trabaja en marketing y que te dice, venga, que te ayudo con esto a darle vidilla. Uy, no, no puedes tener un curso de dos años, tiene que durar seis meses. Este tiene que durar dos años. Y de hecho, la gente que está ahora terminando el segundo año de maestría me dice: pero es que. O, o algunos que están terminando el primer año me dicen, pero es que esto, esto, dos años es poco. Y efectivamente, dos años es poco. Pero está todo pensado para que. Hayas aprendido lo suficiente para, si, si lo has integrado bien, seguir tú, porque son conocimientos que son ciclo, cíclicos, y ya saber tú seguir con todo lo aprendido. Espero que con la. la también eh, para el que quiera, con, eh, con la, el apoyo de la comunidad, porque sí que es cierto, el mundo tal y como lo vivimos, pues como decimos. Tiene una manera de ver las cosas. Y tú cuando conectas con los animales empiezas a tener otra también. No es que se te olvide esta. Es que empiezas a tener otra también. Y te das cuenta que muchos de los problemas que hay aquí en esta manera son imposibles de resolver en esta, chico, es que ni existen. Y dices, es que si me, me los trajera a todos <risa> o si les pudiera hacer entender. Y en eso estamos. Y por eso esa comunidad para sostener esa visión y que no es tan fácil o incluso por muy integrada que lo tengas eh, luego cuando todos tus círculos están en otras no es tan fácil pues para no quedarte solo para no sentirte solo y seguir profundizando ahí está la comunidad que tiene ya más de seis años pero que estaba en Facebook y la hemos sacado porque en Facebook hay como mucho ruido y como os digo cada vez está cogiendo y va a coger más fuerza y bueno, a ver ese es el planteamiento de este curso y de todo entre especies. He pensado, digo, creo que no lo tengo en ningún sitio explicado, explicado, más o menos seguro que luego pienso, ¿cómo no dije? No sé qué. Pero, pero creo que he dicho mucho de lo que quería decir. Eh, y creo que he dejado claro por qué es tan importante, porque yo considero que es importante. O sea, yo cuando empecé a hablar con los animales, y me di cuenta del, hasta un punto de lo que esto era, que luego he ido descubriendo mucho más. Y de hecho este año me ha llevado información a Tutiplen de por qué estamos haciendo esto. Una información que ahora mismo así, así nos, nos ayudaría, no es que me la quiera guardar para mí, es que no os llevaría a ningún lado, pero que según vas viendo y viendo y profundizando, vas como dándote cuenta de más y de más. ¿no? Eh, pues eso, eh, cuando... Ay, me ha ido. Me he, puesto en lo que... <risa> Me he puesto en lo que no puedo decir. Pero bueno, creo que he explicado, como digo, cuál es el planteamiento de Entre Especies, cómo lo vemos, cómo lo enseñamos, por qué nos parece tan importante en este momento. Así lo hemos recibido de los animales y de la naturaleza en general. Así lo he vivido yo y así lo veo vivirlo a muchos de los alumnos que conectan con todo esto y que... Van viendo su vida transformada. He visto transformaciones preciosas, cambios de vida preciosos, eh, cambios internos de la gente preciosos. Los míos, los míos también, pero a veces verlo en el de al lado te, te, inspiran, te inspira más, ¿no? Tú estás en tu historia y, bueno, yo tardé un montón de tiempo en darme cuenta a, hasta qué punto la historia de la ballena era inspiradora y era, era importante contarla. Hubo un tiempo en que cuando me preguntaban cómo había empezado a hablar con los animales, yo no quería contarlo. Yo decía, ¿por qué? A los demás comunicadores no se lo preguntan. Nadie dice, sí, fue un curso. Nadie se lo pregunta. Y a mí me lo pregunta todo el mundo y siempre estoy contando la misma historia. Y justo cuando me peleé con eso, alguien me escribió, me acuerdo, fueron dos, bueno, fueron varios, pero me acuerdo de dos en concreto. Primero, una niña, escribiendo en el vídeo que hay de Naturnia, donde cuento la historia de cómo empecé a hablar eh, con los animales, mi encuentro con el león y luego con la ballena, una, bueno, una niña, yo creo, quiero pensar que era una niña todavía, pero alguien que decía, uy, me acuerdo de pequeña que mi madre me contaba la historia de una mujer que habló con una ballena y ahora veo que es verdad, y dije, madre mía me llevo y toda mi, toda mi vida, decía, toda mi vida, esa historia ha estado conmigo y ahora te encuentro y veo que es verdad y bueno, me di cuenta que, que es una historia que marca vidas y que aunque tuve la suerte de vivirla en primera persona, no era una historia que fuera solo para mí. Como poco a poco me he ido dando cuenta... No hay nada de lo que vivimos que sea solo para nosotros. Entonces, el que comunicar y el que no, obviamente... Las, las experiencias místicas de cada uno, cuando son experiencias místicas de verdad, son para uno. Pero hay algunas cosas, y de hecho yo no suelo contar las mías, pero hay algunas historias, algunas experiencias, que sin embargo son para ser contadas porque de alguna manera están hablando a nuestro inconsciente colectivo y le está llamando. Eh, yo creo que estas historias, la de la ballena y otras que pueda haber de este estilo, eh, muchas me hablan de, del vídeo de Anne Breitenbach, otra comunicadora de Sudáfrica, eh, hablando con la pantera, también todas esas historias están ahí para, para que no, porque nuestro corazón lo estaba esperando. Nuestro corazón sabe, por supuesto que sabe. Nuestro corazón recuerda, pero como estamos en la mente, pues nosotros no. <ríe> y dice, mi corazón, yo no lo noto. Claro, porque hay que bajar y hay que entrar ahí. <ríe> y a veces se escuece y no todo el mundo quiere, o entras y sales rápido, y en fin. <ríe> pero nuestro corazón recuerda, nuestro corazón está conectado con todo. Y cuando oí oímos estas historias, algo dentro palpita y te dices por fin está pasando y chicos así, sin más, os tengo que dejar porque me estoy quedando sin batería gracias a todos por estar ahí, no sé ni cuánto tiempo he estado hablando voy a ver si me da tiempo alguna pregunta, pero esto se puede cortar ya, bueno pues es que es al revés Apre aprende a hablar con los animales, lleva dos años por ahí y, y, y lo otro lleva mucho menos, ¿vale? Igual que alguna otra frase que utiliza la misma chica que eh, lleva desde el 2011 como título de uno de mis artículos y luego va, coge a alguien y lo firma. Hace cuatro años. A ver, pero bueno, en fin, no me, no me toquéis esos temas que... A ver, Maribí, yo, no yo no puedo acabar la maestría, ¿cómo se puede vivir sin la maestría? <risa> es que ya no, no hace falta vivir sin la maestría, siempre va a estar contigo, <risa> de alguna manera, no, puede que no el curso, <risa> pero si sí, la maestría uno se va, pues como digo, transformado y ya está, ya vives desde ahí. <risa> A ver. Y esto, lo siento, no se puede resumir. Y esto, lo siento, no se puede resumir en un libro. Ah, sí, efectivamente, no, no se puede resumir en un libro. Que es la razón por la que yo todavía no me he animado, porque cómo, cómo, cómo enfocarlo para mí. Hay que hacerlo con mucho, mucho respeto. Pero bueno. Hay que vivirlo en primera persona y formarse con alguien como Mariví, vaya gracias a yo. Eh, pero sí, hay que vivirlo en primera persona, efectivamente. Hay que vivirlo porque si no... O sea, lo puedes lo puedes escuchar, lo puedes por supuesto que se puede escribir sobre ello, se puede hablar sobre ello, pero hasta que no lo has vivido, realmente no lo integras. Siempre lo vas a llevar a territorio conocido, ¿verdad? Y esto es otro lado desde otro lado y Celia dice los que estamos queremos un tercer año mínimo <risa> bueno. Eh, bueno gracias Laura muchas gracias, estoy viendo a ver si tenéis alguna pregunta Sandra dice me ha encantado la frase ver el ser completo que son absolutamente absolutamente. ver el ser completo que son que un tiempo a esta parte también te digo, creo que ni nosotros nos permitimos entre nosotros vernos como el ser completo que somos. Y que puede que tenga mucho que ver con ese miedo que tenemos a profundizar en nosotros mismos, porque hay bastante miedo a, a, a salirse de los esquemas, a ir más profundo y ver qué es lo que siento yo, qué es... ¿Quién soy yo de verdad? ¿Quién soy yo más allá de clichés? ¿Quién soy yo más allá de mi profesión? Porque te dicen ¿Quién soy yo? Y la gente dice, hay muchos que tiran por eh, un profesor de yoga, un chamán, un, yo que sé, un contable, un corredor de bolsa. No, ¿Quién soy yo? Todos esos matices que no hay quien explique. Todos esos matices que hacen que yo sea quien soy, me sienta como soy, que... El, el, el tome mis elecciones me comparta como me comparto eso es quién soy yo es desde el sentir, no se puede poner una etiqueta en el momento que me pongo una etiqueta ya me dejo de enterar quién soy yo y nos estamos yendo un poco al tema pero es interesante eh... vale, alguien dice por aquí los animales no tienen ego error, claro que tienen ego primero habría que ver qué es el ego ¿vale? y el ego acuñado por palabra acuñada por Jung no, ya no me voy a quedar sin batería que sepáis porque acabo de ponerlo a cargar <risa> eh, así que no me dais mucha cuerda que nos tiramos aquí largo, el ego que es una terminología acuñada por Jung me parece estoy se casi segura y lo que quería lo que, quiere lo que expresa lo que quiere decir es personalidad es esa parte de, que, de nosotros que identificamos con nuestra personalidad. Vaya si los animales tienen personalidad. Todo el que tiene animales, y no hace falta hablar telepáticamente con ellos, aunque cuando hablas telepáticamente con ellos te queda aún más claro, pero todo el que tiene animales, ha convivido con animales, eh, sabe que yo tengo cinco gatos y no, han, no hay ni uno igual. Tengo aquí a Coquito acurrucado y ya le veo, ya se le va viendo cada vez más su personalidad, que es distinta a la de Indy, el gato pelirrojo enorme que veis por aquí de vez en cuando, o a la de mi gata Ibis. Eh, cada uno de los animales con los que yo he hablado, están los gruñones, eh, es que ya os digo, o sea voy a poner etiquetas para que entendáis, pero son personalidades profundas y complejas también. ¿No? están los, los, los, los, bueno, es que no, es que voy a generalizar, y no se puede generalizar, cada uno de los animales con los que yo he hablado tenía una personalidad diferente, luego ego tienen, ¿y por qué? Porque ellos también tienen su tercer chakra, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Ellos se mueven desde el cuarto chakra, ese es el paso que nosotros nos quieren queremos hacer, Estamos en ello. Nosotros nos llevamos mucho tiempo moviéndonos desde el ego, y esa es la diferencia, moviéndonos desde el tercer chakra, identificándonos con nuestro ego. Ellos tienen su ego, se identifican con su ego cuando es necesario, porque el ego es necesario para moverse según qué cosas, pero ellos saben que su centro y su el punto desde el que principalmente se mueven es el mismo que desde el que perciben que es su cuarto chakra, muy conectado con la esencia, con el espíritu. Por eso en ellos la esencia tiene más fuerza que el ego. Y nosotros, pues como de hecho hay muchos de nosotros que ya nos hemos convencido de que lo del espíritu no existe y que la personalidad es todo lo que pueda aspirar, ni, ni lo tenemos en cuenta. Eso está cambiando porque está cambiando nuestra sensibilidad, como os digo, porque la energía de la tierra lo está cambiando, pero todavía pues llevamos mucho tiempo ahí. Entonces cambiar esas maneras, tirar esos sistemas de creencia, desbloquear emociones, todo eso es lo que se va haciendo durante todos esos años que os digo, de, de, de curso de iniciación, de los dos años de maestría. Y por eso la gente que ya veis que están aquí, que lo van diciendo, que está en ello, dice pero es que hace falta más. Claro, claro, porque ya tú quieres ya toda tu vida seguir desde ahí que es de hecho para lo que está este curso. Seguir desde ahí, ya no quieres que se acabe, porque quieres vivir toda tu vida desde ahí, porque con estas de repente, se desaparece el conflicto existencial. Eh, a ver, desaparece poco a poco, ¿eh? no el día que pone el pie en la maestría. Desaparece con tu trabajo interno según van cayendo esas creencias y cayendo de verdad, cayendo de que ya no tienen... Ya no te salen de las células, como a veces pasa con algunas de esas creencias. O, eh, se van desbloqueando emociones. Empiezas a tomar conciencia de que estás viviendo en conexión con otras dimensiones porque eres un ser multidimensional. Y ya no hace falta que te lo diga el canalizador de registros acásicos, sino que lo vives tú en tu día a día porque percibes, porque miras a tu gato y de repente ves... ...una pantera negra... Eh, ...y no te has vuelto loco... solo estás percibiendo otras dimensiones... Eh, ...porque de repente... Eh, ...pues eso... ...como hablábamos el otro día... En, ...en los mensajes que te mandan los animales... ...ya no son lineales... ...sino que son multidimensionales... ...y percibes información... ...de varios niveles de... ...no solo niveles de conciencia... ...de varias dimensiones... ...porque ellos son multidimensionales también... Todo esto empieza a pasar, claro, la vida coge una riqueza que te vuelves a enamorar de la vida. Alguien me decía en el otro directo algo muy bonito, dice me encantan tus vídeos, me encanta escucharte porque se, se, eh, por ese amor que se nota que le tienes a la vida, a la vida en general. Bueno, os voy a, os voy a confesar una cosa aquí. Me encantó y me dan ganas casi de llorar cuando... Por supuesto, eso es precioso. Yo no sé si te pueden decir algo más bonito. Gracias desde aquí si me estás escuchando o me escuchas luego. Pero os voy a decir, yo nací, y esto, esto lo he aprendido hablando con los animales y a través de, esta de este contacto con la multidimensionalidad. Yo nací con pulsión de suicidio. O sea, desde muy, muy, muy pequeña... Yo no quería estar aquí y yo tenía la... Yo, yo es que estaba en mi mente el cómo será suicidarse. Y tenía una tristeza tremenda que tiraba de mí bien profundo y siempre muchas veces rondó por mi mente y no solo por mi mente, muchas veces me lo planteé muy de cerca, el suicidio. Me costó mucho tiempo, más de 20, salir de ahí. Yo creía que yo era así. Fue gracias a mi perro, y luego de mi perro ya quitarme del todo todo eso, eh, fue gracias a esta comunicación con los animales, que me di cuenta que lo que yo tenía era un, un lazo kármico con una vida anterior en la que sí, que me había suicidado, y que cuando tienes esto, naces con esa pulsión de suicidio. Porque naces teniendo que volver a tomar la decisión de nuevo. Naces teniendo de nuevo que decidir si, como fue aquel caso, te tiras por el precipicio o dices, ¡jamás! O sea, pase lo que pase, yo vivo esto hasta el final. Aquí me tienen que echar. <risa> de aquí que me vengan a echar, ¡hombre! ¿No? Sea momentos buenos, momentos malos, que eso ni te importe. Y ese es cuando naces con el. Esa es la decisión que tienes que tomar cuando naces con esa pulsión de suicidio. Que no sé si se puede deber a otras, a otras razones, pero en mi, en mi caso y en otros que he conocido después, se debía a eso. Vidas anteriores en las que sí te has suicidado, vuelves a nacer y naces tal cual te ha sido. Eso me lo enseñaron los, los animales también, no sé si alguna vez os he contado la historia de Ron, y si no, un día hablamos de esto en un directo. Así que, todo esto, ya como vamos a hablar de esto en un directo, eh, fíjate el camino y la transformación, y lo que me queda, y lo que me queda, porque sigo aprendiendo mucho, sigo transformándome mucho, yo creo que desde luego para mejor, desde luego yo me siento cada vez mejor, vivo la vida más plena, me gusta más, <risa> la disfruto más y siento que tengo más recursos. Yo creo que esto es algo que viene con la edad, que es yo creo que está poco poco no, no nos, no nos sí, poco valorado la experiencia que te va dando la edad pero además dentro de la edad todo esto, ¿no? También recuerdo de pequeña un momento con mi madre y con mi abuela en el que mi madre y mi abuela no sé de qué, de qué estaban hablando que mi madre dijo si es que ya está todo inventado y yo recuerdo cómo de repente noté aquí un peso en mi corazón que hizo pum de verdad que lo noté fue como, todo inventado y yo, sí, ya está todo inventado no sé qué años te debía tener, no creo que llegara ni a, ni a siete y, y mi madre, sí, sí, ya está no sé cómo salió porque su conversación era con mi abuela, pero más o menos me vino a decir que sí, que ya, ya estaba todo inventado y yo pensar, Dios mío y entonces qué hago yo aquí ¡Qué aburrimiento! Así lo pensé, pero ¿eh? que me acuerdo perfectamente. Dios mío, ¡qué aburrimiento! ¿Qué hago yo aquí entonces? Pues ya ves, no, no, no está todo, no os he inventado, pero por descubrir nos queda un montón. Yo encontré una puerta que nos lleva a un sitio totalmente nuevo por explorar y en eso estoy. Así que si queréis abrirla, ahí está el curso, ¿vale? De aprender a hablar con los animales. Lo puedo cambiar a aprender a escuchar con los animales, ya que parece que alguien me sigue de cerca... Con este, el tema de los títulos, pero el primero es el primero. Eh, y eso es lo que expresas. Creo que a muchos en mi caso llevo años escuchándote y ha cambiado mi vida. Ah, y no es solo el cómo has cambiado con, al mundo con lo que haces. Vaya, jo qué bonito. Gracias. Muchas gracias gracias por haberte quedado ¿eh? Marivy, contigo la mi vida tiene un antes y un después uy wow en fin, antes de que me ponga a llorar, vamos a celebrarlo a ver pregunta, el momento de tu vida en el que te habló el primer animal tuvo que ver con un momento especial tuyo eh, no el momento puntual pero aunque yo no lo sabía sí que antes de ese momento yo había pasado por todo un proceso de, en el que, que culminó con un año en el que yo solita me metí en una habitación y me puse a meditar durante un año y no hice nada más o sea, como que me metí en una cueva a meditar solo que era mi habitación <ríe> eh, a veces sin comer, sin hablar con nadie más que paseando a mi perro eh, solo, solo meditar del que, bueno, pues del que salí obviamente ya bastante transformada y con una sensibilidad especial lo de la conexión con... no fue mi perro yo no fui consciente de la primera vez que me habló mi perro eh, fue justo antes de todo ese año y la palabra medita y ni se me pasó por la cabeza que podía ser mi perro también te digo yo estaba tan mal que ni me pregunté de dónde venía esa voz busqué qué era meditar y me puse a meditar sentí que eso es justo lo que necesitaba y un año entero me pasé meditando, pero además un año entero en el que cada vez era como me despertaba y bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a meditar y entraba en estados profundos de meditación salía, comía, bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a meditar y así, tomando la decisión cada, cada, cada, cada vez fue un año completo hasta que un buen día salí de una meditación y fue voy a llamar a una amiga <ríe> y ya y ahí, bueno, pues ya fue otra fase de mi vida. En fin, hay vidas que tienen estas cosas. <risas> tu experiencia y superación nos ayuda a todos. Gracias, Laura. Me alegro. Pues eso espero. ¿Te has planteado hacer un trabajo para entender la comunicación física densa de los animales? Quizá podemos entenderlos más lo... los que no podemos comunicarnos con ellos. A ver... Mmm... Como un trabajo, claro, sí, en la maestría de hecho, hace poco hemos estado, se habla de la comunicación, las señales de calma y todo esto, pero esa comunicación va eh, la utilizan después de haber utilizado la comunicación eh, telepática y todos podemos comunicarnos con ellos. La cosa es que te dejes enseñar, te dejes eh, guiar para, para conseguirlo, porque a lo mejor de la nada no te sale, porque como os digo, es una manera completamente nueva, pero... Eh, bueno, completamente nueva, no es nueva, pero que no, no está en nuestra percepción normal del día a día. Pero todos podemos conseguirlo. Eso sí, no de un día para otro. No de un día para otro. Conseguirlo de verdad lleva más tiempo a todo el mundo. Incluso a mí, que ya se me había abierto, bueno, si habéis visto el vídeo del león y la ballena, ya se me había abierto de sopetón después de todo ese año de, de meditación que, y alguna cosa más, de trabajo personal. Pero... Pero yo no lo sabía en ese momento. A ver... ¿En ese año te encontraste o algo así? Qué hermoso. Bueno, a ver... Te encontraste... Yo no sé si eso te termina nunca, ¿eh? Lo de encontrarse. Ese año... Todo dio un giro de 180 grados... Y empecé a andar el camino... Que me hacía sentir bien. Porque hasta entonces, y eso es cierto... Yo siempre sentía que... No, no, sabía, no sabía por dónde tirar. Y siempre he conseguido ser todo aquello que me proponía, porque claro, uno se identifica con qué, con lo que hace en su día a día, ¿no? Entonces yo había querido ser artista, pues artista. ¿Diseñadora de bombones? Pues diseñé bombones. ¿Diseñadora de joyas? Diseñé joyas. ¿Diseñadora web? Pues diseñadora web, poquito tiempo, gracias a Dios. Eh, porque no, no era lo mío. Eh, ¿Directora de arte? Directora de arte. En fin, todo lo que quería iba, iba ocurriendo, pero no acababa, a pesar de ser lo que yo creía que quería en cada momento, no acababa de llenarme del todo, hasta que de repente esto ocurrió y ahora te digo, hago esto porque siento que esto es lo que tengo que hacer y que cada vez más gente se entere de que esta comunicación, esta manera de percibir y la conexión a este nivel con otras especies existe para que, la gente, para que todos veamos ¿Qué es este mundo? ¿Qué son estas otras especies? ¿Qué somos nosotros en realidad? Pero si mañana me tengo que dedicar, que, lo, que a veces lo pienso, de nuevo al arte, a escribir, a pintar, a no sé cuántos, que era lo mío, o, o a otra cosa que obviamente me guste, hay <risa> cosas que no, no querría, no, no voy a querer, no voy a hacer, pero a otra cosa... Podría perfectamente, sin perder esa, esa sensación de estar en mi camino. Ya no es tanto lo que hago, sino el desde dónde lo hago. Eso es lo que siempre tengo que... que, que busco conservar. Vale. Y Yangel me pregunta, Maribi, ¿nosotros podemos reencarnar en animales? Vale, lo dejamos para otro directo, ¿sí? Porque es otro, es otro tema ya. Pero me lo habéis pedido ya un par... Un par, bueno bastantes <ríe> así que hablamos de reencarnación en otra en otro directo y retomamos y tomamos el tema de, de lo del suicidio que sé que sé que puede ayudar sé que puede ayudar a varios porque se pasa mal y tiene un final ok tiene un final feliz <ríe> sigo un grupo de facebook que dice que hay una raza extraterrestre que son felices que, que felinos qué piensas de eso lo hablamos en otro momento, ¿sí? Ahora me despido, que no sé cuánto llevo aquí, pero probablemente mucho más de lo que toca. Un beso a todos, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya dado claves. Y seguimos en contacto. Nos vemos el jueves que viene de nuevo a las 7, 7 y 10.